Yeah. Triple Smoop Tori Sibla Hey Tori Ey. Yo no creo en fan y si te respetan después de los 200 k Bájame la bojo de un galletón, te devuelvo a tu gang con la gorra para atrás Si yo no rompo, quisiera saber cómo con dos barras los pongo a Ya mis problemas superlaces y millones tienen mi mente billones, hay que generar Quieren quitarme, pero gracias al dinero no hay manera que pierda el foco van a casarme Quiero que sepan que aquí no debemos a morir tampoco papilla ni pedimos pago me baja sola y la la la, si solo plata cuenta gasta y la bala Quizá termine yo que yo ganada ni desnifando con en par de nalgas palita. me han roto mucho los sueños, no me promesa, primero quiero ver el contrato víteme sobre la mesa y juro por el diablo que a todas las carreras les mato Dios si existe yo nunca lo supe, cuando le hablo del cielo me escupe si me muero y no cumplo mi misión, juro que renazco y me convierto en duque puta droga pa' y conejo. falsos niggas no te fíes de ellos el rico no mira el plato del pobre por temor de su reflejo en el espejo no hay un podio, yo no sé qué intentan No sé qué intentan, no sé qué intentan Pegarse y easy con el culo en venta con el culo en venta, easy Fog da fame pues solo quiero paso Solo quiero paso, solo quiero paso Digan lo que digan, soy el rey del trap Tracking, bitch. Fui yo el que este camino elegí Holding y soldi por yeah, mi familia Mamá reza y siempre manda blessing Pa' que no me mate o Me llegue tu envidia Por mi fe es que no me atasco Lágrimas van guardadas en un frasco Tan aborrecido de seres humanos que si te sonrió podría ser por asco La lealtad para mi es vital Putin destruyó la bunda feca Hace mucho no me da tristeza porque la vida lleva mi cuenca seca Adrien paquete pa el centro, pasalo, Tira pa' atrás y se desvía el jockey Porque hay venden largo pa' salir a buscarlo Por, por Suda jardín voy Blue Garden Quizás mañana tengo un Maserati Secretos masones pa' morir, rico gracias a la luz Illuminati, quemando blones mientras escribo tema, Porque en esta vida es nada es gratis Yo solamente creo en mi sistema Y si quieren problemas no llamen a papi No hay no. un podio, yo no sé qué intentan No sé qué intentan, no sé qué intentan Pegarse si con el culo en venta no da fe, pues solo quiero pas. Solo quiero solo quiero paso. Digan lo que digan, soy el rey del trap. Tracking bitch. Yeah. Tori Hanzo, Zibla. In the mob, fucking bit nigga. B-roll This is triple S move.